el en la esquina de arriba está grabando sí. estamos en el, aire. en el aire la conquista de California capítulo 6 el 5 no ha visto el 5 pero si sales tú es el último capítulo que apareció dame el 8 el chocolate. Ah, el 4 el cinco fue unos planes que teníamos pero ahora mismo tenemos una oportunidad histórica para conquistar California con una sola jugada una sola jugada a ver qué os parece. Ahora mismo están, no sé si os habéis informado, pero no la, el, el, el mayor fraude de la historia de Estados Unidos en las elecciones está sucediendo, pero no sale por la tele, Ningún un canal de televisión te lo cuenta, porque los niños sí, de comunicación están en manos de los malos, los, los malos, los malos. Y entonces, según la película que yo he visto, ¿verdad? yo me estoy informando por Venezuela News, Tampoco estoy, estoy muy seguro de que sea la verdad. <risa> Pero me lo creo más, creo más que los medios oficiales, porque no, todo, todo lo que lo sale en medios sale, oficiales ¿sí? es hey, hey, hey, fake. Esto no lo sabíais vosotros, ¿no? Fake. Fake. Fake. Fake. fake, fake. Lo sabíais, ¿no? Fake. Fake. Todo lo que sale en canales oficiales es no fake. Lo que sale. Lo que sale en, en Venezuela News puede ser fake, fake o, no. o no. Eso ya no lo sé. No, no lo sabemos porque no son medios oficiales. Son unos colgados venezolanos. Sí. <risa> y hace... Tengo yo que ve ahí que me suena verdad, que me suena verdadero. No Desde la propia prensa. Claro. Pero según mis informaciones alternativas, la movida en Estados Unidos va de la siguiente manera. Se informa. Desde Venezuela News, de un canal chino que también estoy mirando, y César Vidal, que es otro.. Bueno, en fin, mi resumen. Ha habido el mayor fraude de la historia de Estados Unidos en las elecciones, han, han millones de votos, hay vídeos de gente sacando cajones de votos de debajo de la mesa cuando salió los otros. Bueno, tienen millones miles, miles de declaraciones juradas de Peña que ha visto Mamoneo, el, el, el, el, el ordenador que cuenta los votos está trucado con un programa que está truncado. Bueno, un tinglado de la hostia. Y entonces Donald Trump ha hecho un, um, un consejo de abogados, el, el tediar, milón, y tal y cual. Pero los criminales los no aceptan el caso, no se atreven a hacer en esta historia y entonces el momento el primer trámite de nombramiento de Biden como presidente ya ha sucedido. Ya es prácticamente presidente de forma oficial, porque los medios apoyan esa historia y no están hablando nada de otro No se habla, vosotros no lo sabemos. Bueno, a lo que voy. La... ¿Quién quiere bueno, esto es un intermedio de publicidad. Bien, a lo que voy. Ahora mismo, resumiendo la jugada, para no aburrir. Resumiendo. Resumiendo. ¿Qué es eso? ¿Están de estos no? Sí. Métete las picas por el ¿eh? Entonces, resumiendo la jugada. Ahora mismo, Donald Trump tiene tres posibilidades. Tiene tres cartas. El día 6 de enero, el día de Reyes, el día que se tiene a jugar con los puentes de Reyes. El, el Senado puede hacer una votación en la que puede salir por diputado, no puede ganar. Puede bueno, seguir siendo presidente si hacen una historia del Senado. Pero también sus propios senadores republicanos le pueden traicionar y no hacer esa votación. Por lo tanto tiene una segunda carta que es el Ejército, el Pentágono. Ya está hablando de que el Pentágono, mira, mira aquí ya se acabó la tontería, esto es mentira y lo dice el Ejército. Pero no quiere hacerlo pues parece un par. ¿eh? Y... y Puede, hacer, puede meter el gente en los dos Muy bien. Y la tercera jugada que ya está convocando es una manifestación pasiva en Washington. Ese día, entonces, o para celebrar que ha ganado, o para hacer una revuelta popular, una revuelta popular a favor de Trump. Muy bien. Está bien. Sí. ¿Tenemos, Tenemos la cuarta carta. La carta de, de la victoria, victoria. para Donald, Donald Trump. Trump. Podemos hacerle una oferta a Donald Trump. De hecho, la hago desde aquí. Donald, Donald, esta es una oferta de la FA. A ver qué os parece a vosotros. Si os parece que no se la haga, no se la haga. ¿no? Eh, la oferta sería la siguiente. Donald Trump quiere ganar. Quiere volver a ser presidente. Quiere tener la voz cantante. Quiere tener la voz cantante. Pero no podrá tener la voz cantante si no canta. Donald Trump... Es que cantar una canción. Entonces, regala de la FA para Donald Trump que gane las canciones. Es un encantamiento músico más psicológico. Una canción con la que ganará de forma victoriosa, épica y gloriosa. Una victoria gloriosa en la historia de la humanidad. Esta canción se la canta Donald Trump el 6 de enero ante las multitudes en para apoyarle, ganará sin ninguna duda es la canción de la victoria y además ya se la saben todos los americanos todos los americanos podrían cantar con él en un coro gigantesco acompañados de el octógono porque Donald Trump tiene el pentágono pero nosotros tenemos el octógono y el octógono y el pentágono no, no, métete por el estoy en la televisión. No me interrumpas, hijo, la gran puta que es Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está? No lo tengo aquí. ¿Dónde lo metí? Aquí está. Aquí tenemos el mapa. El mapa. Este es el mapa. Como podéis ver, es un pentágono y un octógono unidos. Un pentágono y, uno, uno, uno, y toro... un octógono muñeque. <risa> <risa> <risa> un <muñeque. risa> unidos <no>. hacen un muñequito. Un muñequito. Un pentágono y un octógono hacen un muñequito. ¿Qué nombre tiene ¿El, el muñequito? Quito? Ah, hostia, <risa> no lo sé. ¿Cómo se llama el muñequito? Muy mal. Lo pensado, ah, ¿por, lo no. por favor, estamos en una junta militar. Dímelo tú. Dímelo tú, capitán Capitana Beach. <risa> No, no, cuesta, es que... Doctor Brown. Doctor Brown. Hay, hay, hay que quemarlo. ahora mismo. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Son pruebas. Te podrías a acusar de Doctor algo. Doctor Brown no me ¿Nombres para no, no, no. eh, espectáculos, Jesse, Jesse James. Jesse James está Jesse James? Jesse está pillado. No, no, no, Conspiration Man. Conspiration, ah, pues. No, conspirar. No, esto tiene que ser... <risa> no. Ser... No, la, este, este, esto, esto sería la representación gráfica, la representación sonora sería Donald Trump. El octogonito. Que no se atreve a cantar porque mira ahora el Google y Donald Trump no canta nunca. Todos los vídeos que tiene Donald Trump cantando es que le cogen discursos y se los montan para que cante, pero cacho. Donald Trump quiere cantar, Donald, yo creo que tú quieres cantar. Y la que deberías cantar el 6 de enero, ante multitudes en huásis, con octógonos, que toda la población de Estados Unidos, atención, toda la población de Estados Unidos está, tiene las banderas de los octógo. ¿Son los paraguas? ¿Cuál? ¿Qué? No, bueno. no, no, no, no. Estamos terminando, estamos terminando, aguanta, aguanta un poquito. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. que mi pulso ya tú sabes, tío. Yo, <tose> yo aguanto, pero el pulso no es. Aguanta. Te vamos, te vamos a Ahora te sientes. Aguanta un poquito. Eh, la canción, sí, vamos a grabar. La canción que quedó atrás de cantar. No interrumpáis, coño, que la chica se está cansando de grabar. Donald Trump debe cantar, nos ofrecemos a cantarla con él, si os gusta nos ofrecemos a cantarla con él, con las panteras del Pentágono, del Octavio, todos llenos de paraguas y sombrillas, debe cantar, Que os parece el plan? ¿eh? Lo que pasa es que luego he visto un vídeo de Jim Carrey que dice que Donald Trump es reptiliano. Dice que Donald Trump es reptiliano. Pero luego pensé, digo, coño, ¿por qué tenemos que ser racistas con los reptilianos? Ya basta de racismo. Si no tenemos racismo con los negros, ni con los chicos, ni con los gays, tampoco somos racistas de los reptilianos y podemos cantar juntos con los reptilianos. ¡Gloria, gloria, gloria! Esta es la sorpresa. Esta es la carta del yo, es una carta para Ronald Track. Canta, gloria, gloria, aleluya. Es la fa, las fuerzas salvadas la cacha Adiós, Ronald.